Soy muy malvado, repleto de oscuridad. Yo me alimento de las almas de los vivos, genero no miedo Pero terror. El... ¿Tú duermes con un osito de peluche? ¡Cállate! Es mi segundo al mando en mi ejército de las tinieblas.